de articulaciones primero vamos a alinear nuestros pies a la misma altura más o menos de donde me indica mi cadera o los huesitos de las caderas si tengo mis rodillas muy extendidas hacia atrás cuidado es hiperextensión aflojo las rodillitas vale porque esto estoy apretando la espalda baja aquí atrás entonces aflojemos las rodillitas un poquito las flexionamos Bajamos un poco y nos quedamos paraditos con las rodillas ligeramente flexionadas. Extendemos nuestro torso hacia arriba, las manos las sacamos de los bolsillos, las soltamos lo más que podamos y las liberamos. Y vamos a empezar con la cabeza. Vamos a ir hacia arriba, respirando. Cuidado atrás, no me aplasto las cervicales. Abajo, exhalando, aflojo, estoy intentando soltar y relajar el cuerpo, inhalo arriba, exhalo abajo, siempre respirando por la nariz, inhalando y exhalando, inhalo arriba, exhalo abajo, cabeza, el mentón casi quiere llegar al pecho, dejo caer bien mi cabecita, inhalo arriba. Exhalo abajo de nuevo. Inhalo arriba. Intento subir el pecho, abrirlo. Exhalo abajo y mi cabeza queda colgada. En la siguiente, vamos a intentar traer la cabeza, girarla hacia el lado derecho. Entonces voy respirando, inhalando llego atrás, abro el pecho llego al lado izquierdo y empiezo a exhalar y bajo cabeza entonces inhalamos a un lado exhalamos vamos al otro lado bajando suave, es el cuello inhalamos y vamos a subir la cabeza con la respiración siguiente, hombros Moviendo, grande, hacia atrás, ambos hombros, entonces, inhalo, abro, exhalo, inhalo, abro, exhalo, entonces, abro, abro, abro, abro, y cierro al frente, abro, abro, bien exagerado, y aquí donde abrí, luego, cierro al frente, y voy al lado contrario, Abro, cierro Inhalo, hombros atrás Y luego al frente Cerrando, atrás Y por eso Tengo mis rodillas sueltitas Para permitir que mi cuerpo Tenga movilidad Y no esté atorado ni esté rígido Una vez más atrás Inhalo, abro Inhalo, abro Bien Extendemos manos al frente Vamos a mover muñecas hacia abajo hacia, arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo Hacia arriba, abajo, arriba A los lados, extiéndanse un poquito más Y lo mismo, abajo, arriba Entonces ahí intenten llevar al límite la extensión de la muñeca arriba y al límite abajo, hasta donde más pueda jalar, arriba Ajá, mantengo mis codos extendidos lo más que pueda entonces el pecho se abre ¿que no? ahí estoy hacia adentro hacia afuera a los lados, hacia adentro palmas abiertas hacia afuera Bien, hacia el frente, palmas abiertas, hacia afuera, arriba puños, afuera, hacia adentro, hacia afuera, bien, los brazos arriba, ahora derecha arriba, izquierda al frente, ¿cómo sería eso? Y hacia afuera. Derecha a un lado, izquierda arriba Hacia afuera Ambos hacia el frente Hacia afuera A los lados Y arriba, hacia adentro Bien, soltamos brazos despacio Y movemos hombros y abajo, como soltándolos Bien Vamos a colocar los pies a la altura un poquito más abierta de la cadera. Entonces, vamos a mover la cadera. Vamos a flexionar las rodillas. Necesitamos que tenga cierta movilidad mis rodillas y mis pies. Primero, cadera a un lado. Imagínense que tienen unos hilos acá unas varillas y jalan la cadera a un lado. Ajá, derecho. Y luego... A la izquierda. Lo más que puedan jalar. Flexionen sus rodillas. Flexionando las rodillas tengo más rango de movimiento. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Muy bien. Ahora llegamos al centro. Vamos a ir la cadera, la cadera hacia atrás, entonces la cadera tiene esta movilidad, adelante y atrás, adelante flexión rodillas y atrás, cuando vayamos atrás intentemos despegar tantito la punta de los pies y saquemos bien la colita, cuando vayamos adelante intentemos quedar en la punta de los pies, Metiendo toda la pelvis Y quedando en un punto de equilibrio Atrás Adelante Atrás Adelante Atrás Bien atrás Buscando ahí el, el equilibrio Adelante Atrás las manos vuelan un poquito Las tenemos separadas para Que funcionen en nuestro equilibrio Adelante Atrás Adelante Bien Ahora vamos a llegar al centro Y vamos a pasar Por los cuatro puntos Derecha Adelante Izquierda Atrás Derecha, adelante, izquierda atrás, y ahí vamos moviendo ya la cadera, en un movimiento fluido, respiren, recuérdense de la respiración, inhalo, exhalo hacia atrás, inhalo adelante, exhalo hacia atrás y observen el torso cómo se mueve con respecto a la carrera. La cadera va a un lado y el torso va al lado contrario, ¿se dan cuenta? Y llevo a un lado y voy al otro lado. Izquierda, frente, derecha, atrás, frente, izquierda, perdón, frente, derecha, atrás. Y los pies también se liberan. Estamos moviendo la articulación de cadera, rodillas y pies. Ahora aquí, quedamos hacia la izquierda, sobre la orilla de un pie y la orilla del otro. Piernas flexionadas, ajá más. Abierto un poquito más tu distancia. Ahí, vamos al otro lado. Ah, piernas flexionadas al otro lado bien al otro lado lado contrario lado contrario quedo en el centro y meto los pies saco no estiro rodillas solo saco pies, rodillas flexionadas meto Afuera rodillas, adentro, orillas de pies solamente afuera y adentro, volvemos, neutros. Siguiente ejercicio, todo tiene que ver con articulaciones, pero ahora articulaciones como disasociadas y ahora va a ser como el conjunto de articulaciones que tiene que ver más con no tanto con extremidades sino con tronco, cadera y con esta parte como de nuestro cuerpo, ¿vale? entonces, ¿qué vamos a hacer? primero, observen rodillas, un poquito flexionadas entonces, voy a inhalar profundo y en la exhalación voy a intentar como enrollarme hacia abajo Quedando totalmente manos y cabeza al piso. Cuando inhalo de nuevo, voy a desenrollarme subiendo primero el torso, metiendo la pelvis, metiendo la pancita, el torso, el pecho, hombros atrás y por último cabeza. Inhalamos. Exhalamos, vamos otra vez, nos vamos haciendo bolita, vamos hacia abajo, llegamos, soltamos cabeza y manos, inhalamos, vamos hacia arriba, extendemos cabeza, es la última que se extiende hacia arriba, exhalamos y vamos abajo. Con la pura exhalación inhalamos vamos arriba y nos desarrollamos dos veces más inhalamos exhalamos y vamos hacia abajo vamos sintiendo el cuerpo cómo se enrolla qué partes intervienen inhalamos vamos arriba Una vez más, inhalamos, exhalamos, vamos hacia abajo, vamos enrollando, pecho se curva, llegamos cadera se baja, inhalamos, vamos desarrollando despacio y quedamos arriba y al frente.